la misma pinche rata que canta con el estilo clásico En mi cuarto, bien maniático Aquí se respeta en el barrio Diario Ando sonando a lo alto, maldito hijo de perra Yo seguiré con lo mío en esta pinche tierra Cantando siempre en la neta, borro paleta, no seas puñeta Vengo improvisando como siempre, vengo rifando Junior RS, así es como me conoce la gente Aquí en mi barrio La Virgen, ronda sin horario Barrio puro vato alocado, sonando por todos lados Si no sabe qué rollo, cállese los hijos No te metas conmigo, mijo Solo quiero tener una pinche camioneta pinche camioneta, siempre la meta, respetado por el barrio, respetado sin horario, diario, vengo haciendo de lo mío, y esos morros se quieren comparar conmigo, las de cotillos creen que me van a tumbar, no te metas en el rap, porque ya no te la enfrentas por acá, Ando sonando por todos lados. Yo lo digo a los bandidos. A los bandidos. Tengo mi cantón a todos. Y con, no me hables de la calle. Porque yo sí estuve en tu calle. Porque yo sí estuve batalla en batalla. Estamos enemigos. Que me cerraron la puerta, ahora va la mía con mi reja sonando por todo el mundo, Son solo disfruto de mi vida llena de lo que era, cuando salgo de la cuadra agarro filero para cuidarme de esas amenazas, que solo son falsas, las soledad, ella es quien me abraza, pásame la bata para empezar a escribir la realidad, carnal. seguiré hasta que me cabe mi tumba, 12 de la noche, las calaveras retumban matraca, jaja, placa. cuídame de sus traicioneros, de sus traicioneros.